Está una zona limítrofe a Masturias y esto muestra que allá no tengan pura las, las fronteras, están todas a una y han enviado a otra en presentación de Total Chatomines. Y yo la leo porque soy de asturiana de Cuenca Minera, de allí precisamente. La crisis económica y la política de recortes emprendida por el gobierno del PP para controlar el déficit amenaza con la supervivencia de la minería y por lo tanto pone entre la espada y la pared a todo el tejido económico de los valles del Nalón, el caudal, el suroccidente de Asturias, las comarcas de La Fiana, Bierzo, La Robla y Valencia en Castilla y León, Aragón y Andalucía. Con el recorte los 703 millones se quedan únicamente en 253. Este recorte afectan no solo a los fondos mineros, sino a las becas de ayuda a estudios universitarios, de bachillerato, FP y cursos de idiomas en el extranjero, a la reconversión industrial y económica y a los partidos de seguridad minera que desaparecerían. Recordamos que el carbón es la única fuente de energía fósil autóctona, algo que es útil para evitar los vaivenes que periódicamente sufren los países que exportan gas y petróleo a, España. a comienzos de este año, con el encarecimiento del gas, el carbón ha pasado a quemarse más que nunca en los últimos años. La huelga actual es ya más una cuestión de vida o muerte, una necesidad vital de una actividad económica que ha pasado a ser una forma de vida en las cuencas tras más de 150 años con minas abiertas. Generaciones enteras de vecinos han trabajado en la mina, algo que conocen bien las centrales sindicales, que llaman a toda la sociedad de, la comarca carbonera, la comarca de las comarcas carboneras a sumarse a las movilizaciones. Encierros en los pozos de Asturias y León y en diputaciones provinciales, cortes diarios de carreteras y vías de ferrocarril con durísimos enfrentamientos con los antidisturbios y decenas de. Detenidos. Manifestaciones en Madrid y capitales de provincia son las medidas que hasta ahora se están tomando y que a buen seguro se van a recrudecer en el futuro. Todas ellas cuentan con el respaldo de las gentes de las comarcas y de los sindicatos y fuerzas de izquierda de nuestro país. Esto no nos está llegando más que por los medios alternativos y con una mínima incidencia a los medios de comunicación, por eso está la información válida. Un respaldo que tendrá. Todos, tendrá su termómetro el próximo día 18, cuando se ha convocado una huelga general. Los mineros seguimos manteniendo el curso firme y el ánimo alto. Del ganador, del ganador de la contienda dependerá en buena parte el futuro de las cuencas y debemos ganarlo, porque si no, ¿qué nos queda? solo la violencia? ¿Quién engendra la violencia? En primer lugar, los que intentan robar a unos trabajadores el sustento para sus hijos. personas y a favor de sus intereses, los que pretenden dejar comarcas enteras en la miseria y sin futuro, los que roban a mano armada la riqueza que producimos los trabajadores y la desvían a paraísos fiscales, los que deciden Sería que vamos a tener la mayoría en orden a engrosar las cuentas de los señores del capital, los que no respetan los derechos humanos, los que roban a la mayoría el derecho a una vivienda, a un trabajo, a una educación, a un futuro, a una vida, los que no respetan en este país esa constitución que tanto se precian de defender personajes que no son entes sino que tienen cara y nombre que se han erigido en el poder absoluto para decidir sobre nuestras vidas y sobre la riqueza que entre todos producimos estos personajes son los que engendran la violencia pero esta violencia mucho tiempo más. Sobre todo cuando miras a tus hijos y no tienes para darles de comer y cuando escuchas que esos personajes que ejercen su violencia contra todos nosotros hablan de esas gigantescas cifras que servirían para crear puestos de trabajo para los 6 millones de parados. Pero que se las reparten entre ellos y encima nos obligan a pagar los intereses y las deudas que ellos generan. Entonces, ¿qué es lo que queda? Pues queda gritar, manifestarse, exigir lo robado y si al hacer esto te mandan a tus servidores a reprimirte, dejarte, humillarte, atándote las manos compridas, detenerte, dispararte con pelotas que sacan ojos, tirar gases lacrimógenos sin tener en cuenta a los niños y ancianos, coartar la información para que no cunda el ejemplo. Entonces, aflora tu propia dignidad y despiertas de la dormidera en la que este país ha vivido durante años y exiges lo que te roban esas mafias del capital y enseñas a tus hijos que sin esta vida no tienes dignidad, no tienes nada. Compañeros, compañeras, luchad en lo que nos queda. ¡Viva la, la clase trabajadora! La última estrofa de Santa Bárbara bendita Me cago <música> en los capataces Bien, asturias! asturias!